Chicos, bienvenidos de vuelta Nuevos easter eggs y secretos han sido añadidos a Fortnite Pero uno de ellos es el más terrorífico Hemos investigado todas las novedades que podemos encontrar dentro del juego Y estaremos revelando absolutamente todo lo nuevo que deben saber Así que si quieren saber todo esto y más, quédense hasta el final del video. Hermanos, saben que pueden apoyar el canal introduciendo el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Estaremos regalando skins y pavos entre todos los que participen en el sorteo. Comenta en el video cuál fue tu parte favorita y deja tu poderosísimo like. Hermano no olvides suscribirte con la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Os dejaré en la descripción el sorteo para que puedan todos participar. Ahora sí, empezamos con la nueva aventura. Truco, trato, truco, trato. ¿No hay nadie? Es verdad, estamos en cuarentena. Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video Un tanto escalofriante Estaremos enseñando todas las novedades Y además los nuevos secretos añadidos al juego Justo que han llegado ya a Fortnite No, wow Este lugar es escalofriante antes de enseñarles lo mejorcito del video, quiero venir a este lugar para que vean que realmente hay nuevas cositas, así que aquí estamos en la tienda de Halloween, como pueden ver, un montón de nuevos personajes terroríficos están justo en este lugar, y no solo eso, que este de aquí también acaba de ser añadido al juego. Parece que Epic Games está cambiando esta ubicación más y más cada día. Por lo que está recibiendo nuevas actualizaciones que... Muy pocos jugadores saben de esto. Wow. Miren esto. Vamos a escuchar los sonidos terroríficos que se oyen en este lugar. Oh, es... ¡Madre mía! ¡Fuera de aquí! Pro. hazlo siempre, tío! Vamos a seguir nuestra ruta Porque realmente hay muchos nuevos easter eggs Que debemos enseñarlos en el juego Pero si quieren saber de Fortnite en el juego Les recomiendo visitar este lugar Algo está sucediendo de nuevo en Slurpee Swamps Y creo que los panas deben saber y verlo al parecer, en algunos dispositivos móviles, algunos jugadores han podido reportar en videos que encuentran un nuevo personaje misterioso por estos lugares. Un personaje oscuro y sin rostro. Todos los jugadores que lo vieron, lógicamente pensaron que se trataba de algún tipo de sombra o de glitch. Ya que esto no debería verse en el juego al menos todavía. Tenemos un par de imágenes de esta nueva criatura por el mapa. Al principio, lógicamente, pensábamos que era totalmente fake, que esto era imposible. Pero llegaron noticias nuevas y nuevos filtradores nos enseñaron que lo que quiera que sea esta sombra es real. Han aparecido nuevos sonidos en los archivos del juego relacionados con un tipo de personaje llamado Madcap. Un nuevo samurái... Este nuevo personaje es real... Vamos a escuchar los sonidos... Uy, creo que se trata de esas pistas que Epic Games nunca le cuenta a los jugadores... Sino que los propios jugadores... Descubrimos... Por nuestra propia cuenta... Así que probablemente los vídeos que enviaron algunos jugadores mostrando este nuevo fantasma o este nuevo personaje encantado fueron reales. Así que quizás alguien de la Neox Army también encontró esto en el juego. Realmente esta ubicación tiene lugares encantados como para poder lograr encontrar este personaje oscuro por el mapa. Tenemos nuevos ataúdes, ataúdes vacíos, tumbas, de todo un poco. Hmm, así que algún tipo de samurái oscuro está a punto de llegar al juego de forma real y los jugadores ya lo han descubierto. Quizás se trate de un nuevo jefe en el mapa, así que ahora creo que ya ha llegado el momento perfecto para introduciros en el siguiente de los secretos. Es que realmente no lo veo ahora mismo Pero si alguno de vosotros logró verlo Pueden comentarlo en los comentarios del video Así podremos todos verlo ¡Wow! Vale chicos, pues es la hora de enseñarles el siguiente de los easter eggs El siguiente de los secretos que se esconden por el juego y que muy poca gente sabe de ellos ¿Recuerdan el video que hicimos hace pocos días? El video donde enseñábamos que uno de los dos bots terminaba finalmente en otro lugar totalmente extraño de la isla Donde separábamos a los dos bots de Halloween lo más lejos posible Bien, ese bot, la última pista que tuvimos de él fue en el lugar más remoto de toda la isla Donde nadie prácticamente cae nunca Así que por el sur de nuestra isla encontraremos esta casita de madera que esconde justo dentro un nuevo vehículo que nunca fue descubierto en el juego anteriormente. Así que chicos, acabo de hacer referencia a otro video. <ríe> Deberían haberlo visto anteriormente para saber de qué hablamos <risa> Un vehículo nuevo ha aparecido en el juego y además es totalmente secreto Descubrimos que lógicamente se trataba del vehículo de los cazafantasmas Una película mítica y además relacionada con Halloween Parece que están apareciendo nuevos sonidos justo en este lugar de nuevo Sonidos escalofriantes que nos indican que pronto veremos nuevos fantasmas por el juego pero eso quizás, por eso quizás tenemos el nuevo vehículo de los cazafantasmas en el juego. ¿Quién sabe? Así que probablemente podamos conducirlo en algún momento del juego. ¿Qué les parecería? Sería una auténtica locura. ¡Ra! ¡Toma, coetazo! ¡Ahí! No, no, no, no, no, no! Bueno familia, espero les haya encantado el video de hoy Si se lo han pasado bien y le han gustado mucho el video Dejen su poderosísimo like y su suscripción ahora mismo en este canal Para llegar a los 500.000 suscriptores Si llegaron hasta el final del video comenten Este video es una pasada Y, y les daré corazón a todos cracks Así que nos vemos en el siguiente video ¡Oh, ¡Chao!